Yo personalmente cuando vi a la Mate del Cuco en televisión y sabía que, que estaba cobrando 8000 mil euros eh, por decir mentiras, eh, por decir falsedades yo mm, me asqueó, ese momento me asqueó mm, lo que es la televisión en sí. Es muy duro que la sangre de tu hija sirva para que, que haya gente que se, que se lucre, ¿no? está alentando a la, a, la, a la sociedad, a la juventud, a los adolescentes, a que cometan actos de este tipo, porque eso es rentable, porque eso les va a dar. O sea, que es que lo veo mmm, vomitivo, de verdad, vomitivo. Tiene que ser algo que, que las conciencias de los ciudadanos lleguen a la conclusión de que no se debe permitir, hay que apagar esa televisión. Eh, pagar eh, depende de qué personajes, por ir a medios eh, sean públicos o privados, eh, no hace ningún bien a la profesión, pero tampoco hace ningún bien a la sociedad. ¿no? Creo que eh, es eh, prostituir el periodismo, jugar a eso, y me parece que cualquier iniciativa que se haga en ese sentido es, eh, es saludable. Yo os pediría a toda la sociedad, a todos aquellos que tenéis hijos, nietos, sobrinos, amigos, pues que os pongáis en nuestro lugar y que apoyéis esta iniciativa. Para... Que cuando encendamos la televisión, pues no nos sintamos mal ¿no? por, por ver lo que, lo que, lo que estamos viendo. Que, que ya que estamos viendo que, que parece ser que, que todo vale en esta sociedad, intentemos cambiarlo, ¿no? Que se vea que no todo vale. ¿En qué consiste la iniciativa? Exijamos a gobierno y televisiones que se comprometan y firmen un código que impida pagar a criminales por hablar de su delito. Libertad de expresión, pero que nunca más un criminal ni sus cercanos puedan ganar un euro por ir a hablar de su crimen a las teles. ¿Qué puedes hacer tú? Firma la carta en change.org, compártelo con tu gente y cuéntaselo al gordo de gafas con el que nunca sabes de qué hablar en el ascensor. ¿Eres periodista? Habla de esto en tu medio y pide a las televisiones y políticos que se pronuncien. ¿Eres directivo de una tele? Consigue que os comprometáis a no pagar a delincuentes por hablar de su delito. ¿Eres un anunciante? Presiona a las cadenas para que se comprometan. Si lo conseguimos, ganamos todos. Tendremos un mejor periodismo y las teles y las marcas, un entorno publicitario más seguro y la tranquilidad de que hacen negocio desde la responsabilidad social.